¡Adelante! Ven, pongamos los adornos la la la la, la la la la Es un tiempo de alegría Fa la la la la, la la la Villancicos, la la la, la la, la la, la la, el árbol navideño. la, la, la, la, la, la, la. La la la la Viva el año que comienza Fa La la la la la la la la Cantaremos todos juntos Fa La la la la la la la la Nada importa el invierno Fa la la la la la la la la <risa>